¡Bienvenido queridos suscriptos! Sí, sí, la voz que escuchan todos los días en todos los videos de videos es esta voz. Y las manos que se mueven de un lado para el otro, explicando juegos de cartas, armando cosas, son estas manos. Con la ayuda de todos los colaboradores que me ayudan, que les agradezco un montón. Y todo el material que voy armando y vamos armando para que ustedes lo disfruten diariamente. Vamos a tratar de ponernos las pilas para hacer un poco más contenido más rápido. Y no tardar dos años en hacerlo, pero bueno, la idea en sí es que pongan me gusta, pongan no me gusta, aunque no me gusta tanto que pongan no me gusta, prefiero que pongan me gusta y pongan comentarios. Sí, pongan comentarios que yo me tomo el trabajo, sí, señores, sí, señores y sí señoritas, yo escribo y le voy a responder todos los comentarios que ustedes hagan. Ustedes, hay un video, ponen un comentario y me dicen, no me andan el celular, ¿cómo hago? Ni tengo la menor idea. A veces me pasa que, a veces, tengo la solución y a veces no soy un genio, gente. No soy un genio, no soy un genio. Hago lo posible, trato de explicarles y todo eso. La mayoría de los videos de Edu Videos tienen una temática donde juego, porque me gustan los juegos y todo eso. Me gusta el teatro y todo eso. Eh, a ver, mi bio, a ver, te podría decir, eh, profe de informática, servicio técnico, actor, director, eh, youtuber. Todo el mundo es youtuber. ¿Por qué no podía ser yo también youtuber? Todo el mundo hacía uh, eh, eh, youtuber, jugaba, no sé, a Minecraft y... ¡Oh, juego oh, oh, oh, oh, Minecraft! ¡Qué genio que soy! Y, y digo, si esta gente lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer, no? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Entonces dije, vamos a hacerlo. Vamos a hacer videos para todos ustedes, para que lo disfruten. Yo la paso bien, la pasamos bien juntos. Y eh, gracias por estar suscrito y si no estás suscrito... Te lo voy a agradecer que te suscribas, le pongas me gusta, los videos son muy variados, podés comentar, te voy a responder. Eh, y... Eso sería todo. A ver... Eh... Ah, sí, vamos a armar una nueva temática en inglés. También vamos a tratar de armar eh, mes a mes una especie de resumen con video, así como un video como ven ahora. Yo les voy a hablar y les voy a responder en vivo, en vivo vamos a ver si se puede si, si, si hacemos quórum, hacemos mucha gente que le guste, eh, hacemos un vivo pero por el momento vamos a manejarlo con vídeos estáticos y quietitos y, y subidos así a gran la, la, la, la YouTube. Eh, en el video lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez al mes vamos a dar un, un resumen de mes, así como una especie de noticia, un resumen de mes, de, de preguntas o cosas que se fueron preguntando, bueno, se voy a responder en un video en particular del mes en particular. Gente, querida gente, eh, gracias por estar y si no estás, suscríbete, eh, me gusta, no me gusta, comentame, no tengo problema, eh, ya tenemos el eh, nombre de canal, así en YouTube, mirá ahí, ahí aparece el nombre del canal, ¿eh? el nombre del canal, gracias por estar que la pasen bien, les deseo buen año, les, les deseo buen día, y les deseo una buena semana y un feliz cumpleaños, les deseo lo mejor, y, y lo hago más largo, esto es un video de intro, de introducción del canal, pero luego tan largo, bueno gente, lo mejor, y hasta luego, que la pasen bien, buena semana, buen año, buen cumpleaños.